Lejos de todo el ruido de la turba Escondido entre la penumbra Me asombran las memorias y de noche me perturban Las historias del futuro y de una vida nula la idea de deber ser alguien La asfixia de morir siendo un don nadie. El ritmo del trabajo y lo caótico del aire Que tan seguido viajo y que tanto voy a chale. Las prendas caras, el coche y mi porvenir Aguantar caras, derroches e ir a dormir La carga de conciencia quita el sueño y te devora Los millonarios duermen solo cuatro horas Tic-tac, el reloj avanza A esta edad ya debía tener una casa Prestaciones vergas, y cruzas tu Mazda Un perro, dos hijos y esas mamadas pero no tengo ganas, me siento triste, algo me gana, siento que a diario me enviste. Que me quiebra y me hace chico como al piste, que todo lo que he hecho es un chiste, que soy un quiste. Casos modelos ya hasta como traer el pelo. De cuando sí, cuando no debo sentir celos, de si mi whisky lleva tantos hielos. De cuando alguien se muere, cuánto debo sentir duelo. Adulto en crisis inconforme de la vida De estar llevando informes y reportes de por vida Llegar y ver deportes y te ve como salida De lo que es evidente ni de pedo es una vida Si no juegas te mueres y si si te deprimes Elige lo que quieres te regalo los fines Pa' cuando llores te vendemos kleenex Lo mejor es que implores y que no lo arruines Pero al final solo es un número en la nómina número que te abraza y vuelve Leonidas Defendiendo aquello que poquito a poquito chupa tu sangre El mito de que eso te mata el hambre al punto de acabar esperando saber vivir, cómo actuar, cómo caminar, cómo reír. Va complacer a quién, a quién le debo decir. Ser inteligente, ¿para qué? Para saber morir. Pero al cierre de mis 20 descubrí que el único que debo complacer es a mí. Si el sistema me atrapa y no me deja salir, debo entender que mata y solo queda fluir. Uh. El miedo es natural y más a lo que sigue. Sobre todo si una historia te persigue. Cuando todo está hecho para que renuncies, es hora de que lo mejor anuncies. ¿Sabes, güey? Nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar. No tienes ni idea de hacia dónde vamos y... Es normal que tengas miedo, porque no es fácil caminar en lo oscuro. Uno no tiene idea de cuando estoy en una carrera que va a terminar siendo otra cosa. O en qué momento va a dejar de ser lo que más ama. Y eso es lo que... Te regresa... A saber quién eres tú. Y... Solamente vives para ti, así que... Duda, ten miedo, pero... Haz lo que tú quieras, ve donde tú quieras. Gia, yeah. Daniel San, ay. Saying, you gotta be careful. Life is short. Enjoy your motherfucking life. Do whatever you can for your life to be the shit. I don't fuck with niggas that don't keep it pushing. You gotta be fucking with niggas that's doing better and better and better and better and better. Stop fucking with niggas that's doing the same shit.